y la calidad del debate que ustedes han dado que ha permitido que hoy tengamos acá esta novísima ley esta poderosa ley la ley orgánica de extinción de dominio que nos permite de manera acelerada también castigar y quitarle el dominio ...de propiedades malavidas a las mafias corruptas y a las mafias del narcotráfico. Quiere decir radicalizar la acción, que es lo que nuestro pueblo exige. La indignación, al conocerse de todos los casos que hemos investigado. El imperialismo norteamericano y sus lacayos, la oposición política interna progringa ha pretendido aprovecharse en las redes sociales, en los medios de comunicación de la batalla que estamos dando nosotros contra la inmoralidad, contra las mafias corruptas, contra los bandidos, en la operación Caiga Quien Caiga. Al final, habría que hacerse una pregunta, ¿y quién descubrió la trama?, ¿quién investigó estas tramas?, ¿Y quién capturó, metió preso? ¿Y quien mandó a juicio a los corruptos de esta trama de que caiga quien caiga? ¿Quién lo hizo? Lo hicimos nosotros, con nuestra firmeza moral, con nuestra ética intachable de combatiente revolucionario. Dispuesto a ganar esta batalla, ¿cómo la vamos a ganar? Hemos dado batallas... En todos estos años, 24 años, para aquellos que quieran manipular la verdad, aquellos que nos subestiman y subestiman al pueblo, quizás el gran error que ha hecho el imperialismo y los imbéciles que ponen sus plumas al servicio del imperialismo y los sicarios de las redes sociales que pretenden pescar en el río revuelto principal error que ellos han cometido con nosotros es subestimarnos y nosotros estamos dispuestos a ir a fondo en la lucha contra el bandidaje, los malomañosos, los bandidos, los corruptos, estén donde estén y sea quien sea. Y esto no es una frase mandada a ser. Una frase buscando aplauso. esto es una realidad confirmada con las acciones que hemos tomado a lo largo de todos estos años. Confirmado por las acciones directas, por la denuncia permanente, por la investigación permanente. Pretenden manipular los hechos, pretenden manipular la circunstancia. Y nosotros tenemos que salir al paso a los manipuladores, a las manipuladoras, salirles al paso a los cobardes y bandidos que saquearon todos los recursos y terminaron viviendo en Miami, huyéndole a la justicia venezolana, bandidos, recibiendo los aplausos del bandidaje y la corruptela de Miami. Pero nosotros estamos aquí en Caracas, en Venezuela, y vamos a continuar dando nuestra batalla. Y como antes lo hicimos, esta vez vamos a volver a ganar. Vamos a triunfar por encima de la inmoralidad, del bandidaje, de las mafias. Nos avala la verdad. La verdad, solo la verdad. No pueden pretender manchar la belleza de una revolución como la nuestra, la revolución bolivariana, por un grupete de degenerados, de corruptos y de bandidos, de ladrones, de cuatro suelas. No pueden venir venir y pretender manchar el honor y la moral de un pueblo que resiste, que batalla, que lucha y que tiene una bandera muy clara la bandera del honor, de la moral combatiente la bandera de la revolución socialista del siglo XXI por eso es importante no detenernos por eso es importante avanzar firmemente avanzar ...y golpear con toda la contundencia de la verdad. Las investigaciones han continuado y continuarán. Ustedes saben. Y seguiremos avanzando golpeando a todo aquel que esté metido en el bandidaje y en la mafia. A todo aquel. Y lo está haciendo el gobierno revolucionario. Por iniciativa propia sin cálculo político, por convicción absoluta de que es necesario sacudir los cimientos morales y éticos de la República. ¿Mm? Hay quienes creen que tienen licencia para mal obrar, para mal actuar. Y yo le hago un llamado a nombre de la inmensa mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Que estamos del lado de la ética, de la moral. Que estamos del lado de la honestidad, de la humildad, de la lucha permanente. A nombre de los que creemos profundamente en el legado de nuestros libertadores firme, crudo y directo legado del libertador Simón Bolívar en la lucha contra todas las irregularidades de carácter administrativo y contra la corrupción aquellos que nos inspiramos permanentemente en el ejemplo práctico, en el legado de nuestro comandante Hugo Chávez la inmensa mayoría de hombres y mujeres que damos nuestra vida por esta patria a nombre de ellos, yo les exijo a todos los funcionarios públicos, del nivel que sean, máxima moralidad, máxima transparencia, máximo espíritu de servicio público, máxima honestidad, máxima humildad frente al pueblo y máximo trabajo para entregar su servicio a nuestra patria, estén donde estén. Y que sirva de lección todos estos golpes y todas estas batallas que hemos dado. Que sirva de lección para aquellos que creen que tienen licencia. Aún, hoy, después de los golpes que hemos dado, a aquellos que creen que tienen licencia. Porque los hay, compañeros, compañeras, compatriotas que me escuchan. Los hay, aquellos que no reflexionan, los hay... Aquellos que creen que no les vamos a llegar, los hay, aquellos que creen que tienen un cargo público para enriquecerse, los hay y vamos a ir por ello. Yo se lo juro a este pueblo que esa batalla la vamos a dar y esa batalla la vamos a ganar como hemos ganado todas durante estos años de resistencia dura, de lucha intensa por la verdad.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 para la seguridad social, todos estos recursos. Y aquí está esta novísima ley orgánica de extinción de dominio. El imperialismo norteamericano y sus lacayos, la oposición política interna pro-gringa.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 Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, Bienvenidos a los hijos. Bien, yo ahí le acabamos de poner lo que fue el acto de promulgación de la ley de extinción de dominio. Herramienta que nos va a servir de mucho. Herramienta que tiene loco un grupito en las redes sociales. Ya vamos a hablar de eso. Pero, tomen siempre. ...como punto central que el año que viene, 2024, hay elecciones. Punto central. Estos ataques en contra del presidente Nicolás Maduro... ...en contra de la, de, del trabajo que está haciendo el, por orden del presidente Nicolás Maduro... ...todas las, las investigaciones están, se están llevando a cabo. Todo esto, desde Miami desde Madrid y desde Colombia estoy hablando de los medios de comunicación de Colombia y hablaremos de otra cosa de allá están atacando porque ellos piensan de verdad que en el año 2024 es el año pues, para tumbar al presidente Nicolás Maduro y para tumbar a la revolución bolivariana y eso lo voy a explicar rapidito, empezando aquí pero primero vamos a, a nombrar quiénes son los, los, las 10 cuentas de Twitter que vamos a, a recomendar... ...que van a aparecer de inmediato en nuestra cuenta Twitter de los Ojiya en TV... Silva... ...y los 10 recomendados para Instagram... ¿eh? ...vamos con Twitter... Macbobari, ...Gusembal... Ramos Edgar 452, Carlos P 82 46 08, 12, Eber Julio 13, Eaf sí, e 13 43 C 08 57 405. Te parece un número de teléfono. Sí. <coughs> Perdón. MRS Piso Iribarren. J.R. López, 2575. Mirella B., Ánimo, Hermano Sol. Estas son las 10 diez, las diez cuentas que van en este momento van a ser publicadas en nuestra cuenta Twitter. O oh, Silva. Los recomendados para ir construyendo. Recuerden siempre. Una poderosa máquina de respuesta. Y ahora más que nunca, a todos los traidores y sinvergüenzas que andan... ...tratando de prestigiar y descalificar al gobierno bolivariano... Ay, ay. ...échenme... ...tienen bastante trabajo que hacer... ...en el caso de Instagram tenemos... ...Uyopa14... ...Ángel C53 Piso... Mima, punto, vinos artesanales... ...Bebi ...Rafael Antonio Vallenilla... ...Lugo... ...Pesú Nilde... Gladys Ochoa 764, Noris Sotomorillo, Luis Rafael Figueroa G y Román Piso Tobar Piso Venezuela. Esos son los 10 camaradas de Instagram, que van a ser publicados también por allá, una camarada. Bien, vamos, poder, vamos para acá primero, vamos porque tengo una cosa aquí pendiente que quería mostrar. Recuerden lo que yo siempre le he dicho. Cada vez que ustedes vean una información, confrontenla. Te lo estoy diciendo a la gente de la tropa. Confronten. Hay un lenguaje de odio que ha ido creciendo, saben, va, va, va creciendo muchísimo. Al que tenga el lenguaje de odio así, simple y llanamente, ignórelo. <coughs> ignórelo. que pasar. Primero porque esa campañita no tiene nada de... Nada de novedosa. Si ustedes se dan cuenta y se bien las redes sociales, ustedes se dan cuenta que hay unos puntos que son repetitivos. ¿eh? Unas respuestas que son, eh, eh, en, en líneas generales, las repiten una y otra vez, una y otra vez, y te das cuenta rápido que hay una campaña. O sea, eso es indiscutible. En todo dado, va a tratar de agarrar y responder con argumentos, pero no, no agarrar y ponerse como un, como un loro a repetir lo que le están diciendo. O sea, sí, y pasa, lo estamos viendo en estos días. Hay un fuerte trabajo, duro, que de paso está siguiendo su camino. El presidente, hay que leerlo entre líneas. Todo aquel que no haya entendido que esta lucha contra la corrupción, contra la inmoralidad, ...contra los traidores... ...contra los que jamás fueron chavistas... ...y trataron de aprovecharse de un puesto... ...es a muerte... ...y parece que hay gente que no lo ha entendido... ...parece que hay gente todavía que cree de verdad... ...que puede seguir haciéndolo... ...entonces no, no le para... ...pues a mí no me toca, no te toca... ...está bien... ...está bien... ...cuando aparezcan allá en el, en el helicoide... ...leyéndole los carguitos y con la... ...con la braguita... Que recuerden, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta, estas personas... Porque hay muchos que se han escapado, se han ido al exterior. Lo digo el presidente. Cuando vieron que estaban... Agarraron y salieron rapidito. O sea que... El que es culpable sale corriendo si todavía no le ha llegado la hora. <coughs> Repito, nadie que haya robado, nadie que esté involucrado en hechos de corrupción, nadie que haya... Cometido actos de traición puede ser chavista nunca fue chavista jamás fue chavista eso hay que decirlo muy, muy por, por la calle del medio jamás yo veo como agarran y ponen la corrupción rojo o rojita no, no, no, no el corrupto que sea por cargo de elección popular o por selección por, por, por, porque se le dio la responsabilidad de un cargo que cometa un acto de corrupción jamás fue chavista Por eso es que el presidente Agarri lo dice, pero pues él dice, dice, la gente cree que yo estoy triste. No, yo no estoy triste, yo no estoy triste, lo que estoy es arrecho y es verdad. Uno lo que esté es arrecho. Y me importa muchísimo, pues muy poco, ¿ves? me importa muy poco todo lo que digan, desde Miami, lo que digan... de, En Miami están locos. En Miami, este, EBTB se ha dedicado única y exclusivamente a tirarse una campaña con el señor fiscal, que nosotros lo recibimos aquí... ...se le dio la mano, se le abrieron las puertas para que hiciera todas las diligencias que iba, que iba a hacer de la Corte Penal Internacional al señor Karim Khan. Y por supuesto vino lo que tenía que suceder, pues que Karim Khan abrió un expediente y habló de tal, X, Y, Z... ...y en Miami están casi que exultantes de placer ovulando todos en ese canal y allá en Miami porque dicen que ya el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, toda la plana mayor del, del, del gobierno nacional, todos van a ir presos porque Karim Carne da la gana, mire eso. Y, y, y se los estoy diciendo de una vez a EBTV y a todos los, los periodistas que tienen allá, porque ustedes viven de eso, viven de eso, viven de estarle diciendo mierda, echándole mierda en la cabeza a todos los, los venezolanos que están en Miami. Y, y les va a pasar igualito que lo que le está pasando a Guaidó. Yo quisiera saber si Carlangola de verdad anda tranquilita por Miami. Yo quisiera saber si, si el Leopoldo Castillo anda tranquilito por Miami. Que esos fueron los aliados de Guaidó. Y fueron los que hicieron propaganda a Guaidó. Y yo quisiera saber si ellos están tranquilitos por Miami. Y no andan, no andan esperando que se les dé una pata por ese rabo. Porque hay muchos venezolanos. Al que lo han engañado, de los venezolanos que están allá, les, les han engañado. Le han dicho, bueno, ya eso está listo, la, la, la, mira, la, eso se cayeron, eso está muerto, eso está ya listo, derrocado. Y ahora va a venir Carincán con, este, con Interpol, según ellos, según ellos. Va a venir Carincán y se va a presentar a Miraflores y, a a, a, a, y le va a poner los ganchos a Nicolás Maduro. Ya te aviso, Chirulí. Ustedes están viviendo un, un mundo atrasado, ¿sabes? Atrasado. Atrasado. Hasta la bestia basura que está ahí en Alemania, en Alemania, se los ha dicho a ustedes. Él lo dijo en estos días. Apareció en un video que, por cierto, yo, yo cogí unas partes de un video que puso Diosdado. Este, y lo dijo clarito y raspado. Que Estados Unidos va a invadir. No es que va, no es que va o no va a invadir. Es que en este momento es menos, menos factible una invasión a Venezuela. Porque cuatro pendejos que estén en las redes sociales hablando de que Carincán va a venir aquí con la, con, con la policía, pues me imagino con los gringos o con Interpol o con alguien, van a agarrar. Señor Nicolás Maduro, le van a tocar Miraflores, ¿tú me entiendes? Eh? Tocan allá y le dicen, señor Nicolás Miraflores, volteése contra la pared que le vamos a poner los ganchos. ¡Jodas! <coughs> ¡Jodas! ¿Eh? Esa es una que la tienen ya, la tienen montadita, tienen una campaña, tienen una campaña de todos estos tipos, una campaña pero idiotísima, estúpida, ridícula. ¿eh? Mira, tírame un pelito esa cámara, un pelo hacia atrás, por favor, hacia hacia adelante, la, cierra la mano. Tienen una tienen una una campañita con el carincán allá en en en, en Miami que es una campañita bien ridícula, estúpida, este, mediocre. Karin Khan vino acá, nosotros la agarramos, le presentamos. Eso sí, Karincán Khan le paró a todo menos a los informes que nosotros presentamos. No han hablado para nada del tema de, la, de las sanciones. Hablan de las sanciones así como una cosa que es etérea, como que si... Sí, no pasa. Les tengo otra. Perdón. Si esto es cierto, bueno, que me lo digan. ¿no? Por ejemplo, a Colombia. Una noticia hoy, pues... Y yo les voy a explicar, porque esto, si él, esto tiene su fondo. Esto tiene su fondo, su razón. Advierten a la ONU de alarmantes cifras de reclutamiento de menores por grupos armados en Colombia. Entonces, más adelante te hablan del... ...de la, la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó este viernes... ...a la representante especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas... ...para, para los niños y los conflictos armados, Virginia Gamble... Este, ...Gamba, sobre la preocupante situación en la que se encuentran los menores colombianos... ...en las zonas rurales. Yo le hago una pregunta nada más, nada más, nada más aquí. Para pues la noticia aparece en RT, pero es una noticia que después tú agarras... ...y la empiezas a chequear por todos lados... Y bueno, hay un escándalo en, la, en las Naciones Unidas, un escándalo por esta denuncia que está haciendo el, la Defensoría del Pueblo. La pregunta primera que yo le puedo hacer a las Naciones Unidas y a la, a la Comisión de Derechos Humanos y Protección de los Niños es si ellos tienen la infinidad de, de, de informes que pasaron la, la, la, los, los grupos sociales de Colombia ...cuando se estaba reclutando para los paramilitares... En, la, ...en los tiempos de Duque, en los tiempos de... ...de el Narcuribe. Si sí, ellos tienen esos informes. ¿Esto es nuevo? No, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. En el fondo... ...¿sabes lo que hay ahí? Y es lo, más o menos lo que pasa... ...ya ustedes van a ver porque yo les estoy contando una cosita... ...que tiene que ver con esto... ...y tú agarras trasladas los punticos, ¿sabes? Pues tiene que ver con nosotros. ¿Qué es lo que están buscando? Boicotear las conversaciones de paz en Colombia. De una guerra que es de ellos, que tienen ellos que solucionar y que tiene muchísimo tiempo, más de 50 años. Pero hay que acabar con Petro. Hay que acabar con esa incipiente, muy incipiente, revolución ciudadana después por acto eleccionario. ...teniendo una oligarquía que ya se cansó de estar escondidita y empezó a salir... ...los medios de comunicación, Semana y todo esto... ...están atacando a Petro y van a seguirlo atacando... ...y los medios de comunicación van a hacer, van a hacer lo posible por exterminar a Petro... ...antes de que termine las la, la elecciones... ...le van a boicotear el proceso de paz... ...y sobre todo... de acuerdo a las conclusiones que tuvieron con esta última reunión que, que pidió Petro, pues, ¿verdad? La que pidió Petro de, recientemente, ¿Mm? para tratar el tema de Venezuela. Se le agradece a Petro, pero nosotros tenemos ya su, su maculado y PH en, en... ¿cómo se llama? En, en diálogo. Nosotros ya sabemos, y, hay, y tenemos unas condiciones sin qua non, dichas por el presidente de la República, Nicolás Maduro dicha por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dicha por el, el vicepresidente del PSUV y presidente de la fracción del PSUV, del polo patriótico, el señor Diosdado Cabello. Nosotros tenemos una, tenemos una, una, de unas demandas que si no salen esas demandas, si no las cumplen, pueden haber hablado lo que quieran. Miren, cuando yo empecé a ver que llegó Borrell a Colombia, que llegaron a la gente de la, de la Unión Europea. Que llegó Juan González de Estados Unidos. Para acompañar pues, a sus niños, a sus a su muchachitos, pues, a, a Gerardo Flag y todo, a su, a su grupito, pues, para acompañarlo. Yo dije, un, un, un, un, un". lo dije el otro día y lo reitero. ¿Qué pasó? Bueno, pues, vamos a ver. Es para ponerme lo ve de seca. bien interesante aquí está me lo pasa un compañero pobres conclusiones de la cumbre de Bogotá nos envían esto nosotros lo vamos a leer ¿Sí? ya nosotros sabemos ya nosotros sabemos a qué tenemos nosotros repito a ah, bien, se le agradece al presidente Petro, la diligencia. Pero los asistentes, recordemos lo que le dije al principio. El 2024, el año que viene, son las elecciones aquí. Y los asistentes, a esa cumbre de diálogo ¿eh? y sus conclusiones, dejan mucho que desear. <coughs> El presidente Petro y el canciller Leiva, ha dicho así por una, un artículo que me enviaron, mordieron el polvo de la equivocación en su propósito al convocar esa cumbre para resolver la criminal guerra económica que el imperialismo norteamericano le hace a Venezuela, violando todos los derechos de la sociedad humana, humanos, civiles y naturales que puedan conformar los códigos de justicia los de convivencia universal. El gobierno venezolano no se comió el cuento. Y puso una barrera infranqueable con una condición impretermitible de cinco puntos. Que el imperialismo norteamericano no le aceptaría ni a su madre. Patria. Levantar... Todas las sanciones, entregar el dinero robado en los bancos del imperio y los activos secuestrados, paralizar la agresión judicial a nivel internacional que nos han impuesto y liberar a los prisioneros políticos. Dice, el ADN natural del imperialismo norteamericano lo lleva en sus intereses económicos y su razón de ser radica en el crimen, la dominación, la explotación, el robo, el saqueo, la creencia en el destino manifiesto, ...y su indeclinable convencimiento de que la América Latina es su patio trasero. Dos ejemplos vivitos y coleando. El bloqueo a Cuba y la bochornosa sujeción política que ejerce sobre la Unión Europea... ...que sucumbe económica y moralmente por obedecer a sus mandatos según sus intereses y conveniencias. El apoyo incondicional a Ucrania y sus efectos económicos, políticos y de seguridad militar... ...no pueden ser más elocuentes... ...de esa bochornosa sujeción. Las conclusiones resultantes de ese evento no pueden ser más absurdas. No se tocó el punto más importante que afecta a Venezuela... ...que es la agresión criminal que los Estados Unidos y sus cipayos de la Unión Europea... ...desarrollan contra Venezuela con la guerra económica... ...con la cual cometen crímenes de lesa humanidad causando grave deterioro y cuantiosas pérdidas a sus actividades económicas y financieras en el plano internacional, robando, secuestrando y disponiendo de sus activos financieros y empresariales, imponiendo la ley del más fuerte y los procedimientos de la mafia más execrable. ¿No se habló del decreto Obama? ¿De eliminar el decreto Obama? No, eso no se habla. Pero ya ustedes vean más acá. Para los asistentes de esa esperada cumbre internacional, el tema central parece ser el sistema electoral de Venezuela. A jugar por sus conclusiones. La primera, la más importante, es la celebración de elecciones libres y transparentes con gratis para todos los actores venezolanos. Quítenos las la sanciones. ¿eh? Levanten todas las sanciones, eliminen el decreto Obama, con eso eliminamos todas las sanciones. Y vamos a, vamos a ver, yo le voy a decir algo. Nosotros tenemos, y no tenemos por qué discutirlo con nadie, pues somos soberanos, tenemos el sistema electoral más perfecto de América Latina y el mundo. ¿Quieren elecciones libres? Transparentes, nos tienen que levantar las sanciones. Porque... Lo que decía el otro día el, el, este, Jorge. ajá, Y esa amenaza latente que tiene de magnicidio el presidente... ...le va a permitir desarrollar una campaña electoral libre y transparente. Porque los otros andan como locos, metidos allá en Colombia. La, la, porque esta, esta división, la división dentro de la, de la, de la oposición está atomizada totalmente. Entonces, vamos a seguir en eso. Van a seguir con, las, con, las, eh, con los bloqueos a nuestras cuentas. Aparte de que los señores de la oposición golpista firmaron en México la entrega de 3.400, 3.400 millones de dólares, creo que que son nuestros, que es del pueblo de Venezuela. Eso tampoco lo tocaron allí, ¿sabe? Deseos no emplean, decían por ahí. ¿Eh? Dice aquí. Ajá. Segundo, el proceso electoral debe ir acompañado de un levantamiento gradual de las sanciones que pesan sobre la República. No, papito. O nos levantan, porque nada es gradual. O nos levantan o no nos levantan las sanciones. Y eso tiene que ser antes de las elecciones. Antes de la campaña. Antes del proceso electoral. No es el, No, que te vamos a ir... Tú sabes que, que este es la, la, el, el plan del, de la zanahoria y el palo, el palo y la zanahoria. Ya nosotros tenemos, vuelvo a repetir, nosotros ya tenemos, oye, se lo hemos dicho mil veces, tenemos un submaculado, un PH, sobre todo en, esos, en, esos, en esas cositas que, que vienen, que mandan los gringos, y que se dicen oposición, o plataforma unitaria la PU, ya nosotros los conocemos y sabemos cómo son. No, no me están diciendo nada nuevo, aparte de que ellos no vienen por Venezuela, ellos vienen por Estados Unidos. <coughs> Tercero, retomar la negociación entre el régimen, ve, ya le ponen el régimen, y la oposición en México... ...acompañada de la implementación de un fondo fiduciario para la inversión social en Venezuela. Se procederá a convocar en una segunda oportunidad... ...a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Petro... ...espera, un momento que se me robo aquí... ...del presidente Petro, a fin de hacer seguimiento a los desarrollos alcanzados el día de hoy. ¿Qué, qué, ¿Qué alcanzaron? Y ponte pila Petro, porque van por ti. Te lo estoy diciendo de panita, con toda la buena fe. Van por ti, van por tú, van por tú... Por todo ese trabajo que ustedes están haciendo de paz, de llevarle decencia y honestidad a Colombia, van por ustedes. No seamos ingenuos. Visitando Estados Unidos, visitando España, visitando la Unión Europea, hay otro mundo más ancho. Hay un, hay un mundo ancho y ajeno, decían por ahí. ¿Viste? Dice. Mientras esta parafernalia política complacía al presidente Petro, el viceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostenía con relación a las conclusiones de la conferencia, que el presidente Biden no mantendría las sanciones a perpetuidad, pero requiere pasos concretos para levantarle. Es decir, que nosotros nos arrodillemos. Presidente Biden, por favor, quítenos las sanciones. Por favorcito. Biden anda preocupado ahorita por sus elecciones, compadre. ...y la va a perder. El presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leiva... ...deben sentirse muy mal por decirlo menos. En política, dos más dos no siempre son cuatro. Con el imperialismo comulgan sus intereses... ...lo demás es su campo de saqueo y explotación. Para los venezolanos de a pie... ...que queremos y, teme y tenemos a los colombianos como hermanos... ...nos preocupa en alto grado... ...que el imperialismo en Colombia... ...tenga nueve bases militares. Y sea un país estratégico del imperio para agredir y controlar a Latinoamérica. No estamos diciendo nada nuevo... ...con todo el respeto que se le tiene a... a Gustavo Petro, al gobierno de Gustavo Petro. Pero no estamos diciendo nada nuevo. Nada nuevo. Ustedes saben por qué la avalancha de ataques contra nosotros... ...que estamos en esta tarea hoy. Allá están, haciéndose unas delegaciones, fueron allá y estaban... ...están tratando de abrir la puerta a una nueva agresión. ¡Ojo! ¡Ojo, señor Petro! ¡Ojo, señor Leiva! Canciller y presidente de Colombia. Están las conclusiones de esa reunión, prontico usted las va a ver. No las dijeron en Colombia, las van a decir en Estados Unidos. Y a Karim Khan, allá, ya comenzó su proceso. ¿Usted cree que de verdad... Estados Unidos y el imperialismo norteamericano trabaja con... Va, va haciendo puntaditas por aquí entonces cose por este lado ¿no? no ellos no dan puntadas sin dedal ellos están preparándose porque el año que viene repito aquí en Venezuela hay elecciones presidenciales la oposición venezolana no les sirve para tumbar, tumbar la revolución no pueden le va a pasar igualito, que creo que se cumple ahora mañana, un año más, del golpe de los plátanos. Le va a pasar igualito siempre, siempre. ¿Por qué? Porque todo el que se ha inscrito en esa oposición golpista, no tiene los cojones para tirar un golpe de Estado. No los tiene. Se buscan por manpuesto a los gringos o a mercenarios para tirar el golpe de Estado. Pues no tienen los cojones. Pero sí tienen... ...una avaricia terrible... ...para agarrar todo el dinero que manden los gringos... ...que más temprano que tarde... El señor Guaidó y compañía... ...y todos los que han estado chupando esa teta en Estados Unidos... ...Estados Unidos va a empezar a pedir... ...¿dónde están los reales? ¿En qué se invirtió? ¿En putas en Colombia? ¿En bares? ¿Burdeles? Orgía, droga, muerte, en un barrio salamanca en, en Madrid. O los que viven bien poquitos en Estados Unidos y andan escondidos y no le dicen nada a los demás que están pasando las de Caín porque Estados Unidos se está cayendo económicamente. Y vienen aquí, hacen cosas, ¿está bien? Buen esfuerzo. Pero los gringos tienen un objetivo. Y nosotros estamos clarísimos de ese objetivo. Ahora le repito, presidente Petro, le repito a todos ustedes, a todos los que se debilitan ante unas negociaciones con, con los gringos. A los gringos se les, se les atraviesa uno, eso no lo enseñó Chávez, se les atraviesa uno de igual, igual. Así nos maten. Al gringo uno se le atraviesa igual, igual. Toda esta partida de pendejitos que andan en Twitter insultando y haciendo campañitas, repito que están haciendo, este, es, es un guión preestablecido, porque ustedes lo pueden ver la respuesta, no tienen ni siquiera el cerebro para, para, para hacer un Twitter ellos. Todos, absolutamente todos, son conspiradores de pacotilla. De tecladito o de telefonito todos y con sanciones con medidas coercitivas unilaterales criminales como no las pongan nosotros vamos a ganar el año que viene y vamos a tener otra victoria más pase lo que pase créanmelo Solamente le digo al señor Petro, le digo a Leiva, le digo a todo el gobierno colombiano. Hay otro mundo, lleno. El mundo no está en el norte. Hay otro mundo. ver, Y creo que si lo averigua, va a tener problemas más rápido. Ahora queremos saber dónde está la oposición, verdad, camarada. Ahí yo vi unos vídeos de, de, de, de, Dios dado, los disfruté. Vamos a poner Rueda. Estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. De verdad, políticamente, a nosotros no convenía que, que Juanito Limaña siguiera. Claro, vale, es un. Ese es más que un bacalao, yo. Es un tajalí salado. ¿Ustedes conocen el tajalí? Pero mire, mire, compadre, eso no se le puede comer nada. Eso es puro, todo es espina. Eso era Juanito Limaña. El eh, gobierno de Colombia dice que no ha invitado al señor Guaidó. Lamentablemente, cuando. Fue eh, el canciller Levy que invitó a escuchar a la oposición. Eh, fue acompañado por agentes de los Estados Unidos todo el tiempo en El Dorado. Y el pasaje fue suministrado por los Estados Unidos. Cuando me preguntan, ya va, hermano, no, no, vale, no les conviene, te saqueó la figura y el financiamiento. Yo tratando que lo dejaran. No, no, no, no, no. No lo queremos. Tu partido le metió una patada por el trasero. Se la usurpación. Gobierno de transición. Eh, eh. Es la arrogancia del Estados Unidos jamás va a reconocer que se equivocó. Por eso se llevan a un maula como ese para allá. Por eso se llevan un parásito como ese para allá. Un bacalao, ¿yo? Un bacalao. Salado y con sal de la mala. Un salitre se llevaron. Pero tú sabes que los gringos tienen una cosa que... ...ahí no hay, como se llama? Cariño. y no hay cariño en nada. Si no, pregúntale al presidente de Perú, ¿bueno? Si no, pregúntale a Hernández, el de Honduras a y pregúntale es pues, mi cariño no, no, no y allá va a parar en algún momento Duque también y basta que un grupo de diputados o senadores en Estados Unidos diga vamos a investigar los recursos que se le entregaron a, a Juan Guaidó y allá de la Troya porque lo van a investigar y van a revisar toda la plata que le diga. porque los gringos no tienen moral pero cuando alguien se burla de ellos se molestan porque tienen razón Pense que le voy a poner una cosa esto es un recordatorio para todo aquel que no se acuerda de esto. Esto es un recordatorio. También. Enfócame este aquí. ¿Ok? Esto es un recordatorio para quienes siguen creyendo en cuentos, en cuentos chinos. No, no, sé, no sé tal cual si una invasión... Es... Pero sí es verdad que Estados Unidos está pasando por un momento muy frágil, o sea, muy, muy frágil. O sea, creo que su economía no había estado tan frágil en los últimos 70 años, por lo menos. Con okay. la caída del petrodólar. Con la caída del petrodólar, exactamente. El tema de que otra vez entraron en una guerra que les está sangrando el bolsillo durísimo, o, o quebraron cinco bancos el fin de semana. Otra vez van a tener una inyección, van a tener que imprimir dinero a lo bestia, van a tener que volver a subir las tasas de interés, han perdido capacidad productiva, ¿sabes? O sea, han perdido muchos de sus partners comerciales, a los cuales tenían secuestrados por el petrodólar, y poco a poco los han ido perdiendo, porque creo que China ha hecho un trabajo muy interesante de ofrecer una alternativa comercial sin la parte bélica. Exactamente. ¿Sabes? O sea, China ha sido muy estratégico en decir, a ver, güey, nosotros podemos hacer negocios con ustedes, nosotros lo único que te vamos a pedir a cambio es que pues, me dejes de invertir y el puerto es mío. El puerto se queda como mío porque yo lo pagué. ¿Sabes? Pero pues tú, a cambio de ese puerto que tú estoy desarrollando, tú vas a hacer negocio conmigo. Estados Unidos no. Estados Unidos llega y te quiere joder, te desestabiliza, te quita la democracia, te quita la habilidad política. O sea, te, literal, te planta gente, güey. O sea, a ver, Estados Unidos tiene 76 intervenciones en Latinoamérica. 76 intervenciones. Es, un, es, es una obscenidad. O sea, cualquier latinoamericano que no ha levantado la cabeza para leer un poquito de historia y ver los libros, no sabe quién es el malo de la película. Y aquí, para nosotros, definitivamente es Estados Unidos. Eso es un recordatorio. Para los que siguen creyendo, es un recordatorio para los que siguen creyendo en, en Cuentico. En pajaritos preñados. ¿Mm? Es un recordatorio. Rapidito, pues. Te han visto la, las últimas posiciones de, de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Posiciones dignas de defensa de la soberanía de México. Un señor de... de que tiene hasta un parche, parece un pirata. Senador de... de o representante de Estados Unidos. A, este, está pidiendo la intervención militar para buscar a los que traen el fentanilo. No, el fentanilo lo hacen en Estados Unidos y ellos lo saben. Ellos lo saben. Búsquense un canal en YouTube que se llama Kingari. Búsquenselo. Un, un canal en YouTube que se llama Kingary. Las calles de Filadelfia están llenas de lo que llaman los zombies. Gente que está consumiendo fentanilo que lo están haciendo en Estados Unidos, no lo están haciendo en otro lado, es allí donde lo están haciendo. La gente siempre habla de carteles, carteles en, en, en México, carteles en Colombia. No... Estados Unidos también tiene sus propios y en sus propios productores de fentanil. ¿eh? Y hay unas respuestas duras por parte de AMLO que no les está aguantando vaina. ¿Mm? Y por supuesto, los medios de comunicación, igual que aquí, compadre, se repite el guión en, en, en México. Por supuesto, los medios de comunicación atacando a AMLO. AMLO... Desde que llegó a México, quiso vender, desde que llegó al poder en México, quiso vender el avión presidencial. Un avión que lo compraron creo que fue en 72 millones de dólares o algo así, y nada más que para ponerle hasta este jacuzzi al el presidente que estaba antes, Peña Nieto. Para poderle meter este jacuzzi y todo, gastaron una obscenidad en dinero. Llegó AMLO y dijo, lo primero que dijo es, vamos a vender ese avión y con, lo, con el resultado de la venta de ese avión, con el resultado de la venta de ese avión, vamos a, a, a hacer dos hospitales en dos partes de México. Ya lo van a ver en el video. ¿Cuál fue el ataque contra AMLO? Ahora que parece que lo compró por allá por Asia, una república. No recuerdo el nombre ahorita, lo van a ver en el video. Compraron el avión. De inmediato saltaron todos los medios en, en México. Los medios que están tratando de debilitar a Andrés Manuel López Obrador y a la posibilidad, porque el año que viene creo que también hay elecciones, en el año que viene, sí creo que hay elecciones en México y por supuesto este, la alianza de, revolucionaria de, de la gente de AMLO van a ir a las elecciones ya sin López Obrador, pues López Obrador dijo que no quería ser más, no quería reelegirse. El ataque ha sido bestial. Entonces ahora dice, un Estado turbio, un país turbio, le compró el avión a Android. Y que tiene que ver que fue enviado por Rusia. Esos compradores de ese país turbio fueron ordenados por Rusia para comprar el avión. Así funcionan los medios de comunicación. Vamos a ver este video. Este video es aleccionador de lo que está pasando... En el mundo, con los medios de comunicación, están más alterados que nunca. Saben que están perdiendo la hegemonía, saben que están perdiendo credibilidad y eso los tiene locos. Rueda.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 ¿Puede haber algo más turbio que los corruptos que impulsan a reforma? ¿No le suena la historia de descalificaciones al gobierno de Anlo a las descalificaciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro? No les suena. ¿Verdad que es el mismo guión? Y ese guión se está aplicando en Nicaragua, ese guión se aplica en Cuba, ese guión se aplica aquí en Venezuela. Ese guión se va a, hacer, se va a aplicar ahorita en Colombia. Es el mismo guión. Y han venido violando todas las leyes internacionales. Pero para ellos el mundo, el mundo, para, para Estados Unidos, para el imperialismo norteamericano, el mundo es. ...el Jardín de Borrell... ...es decir... ...Europa, la civilizada... ...y los gringos, los civilizados... ...por allá Canadá, civilizada... ...con un alto prontuario, escúchese bien... ...un alto prontuario de genocidio, ¿sabe? De genocidio... ...por eso hay que recordar siempre... ...que la historia la escriben los vencedores... ...hay un trabajito que hizo este, este muchacho... Nuevo que he estado presentando, el que pusimos aquí ahorita, es un trabajito bien bueno que hace referencia precisamente, y es un video corto, hace referencia a la reciente visita de Blinken, que yo lo dije acá, cuántos muertos provocaron las bombas atómicas y todo, pero la historia la escriben los vencedores. Entonces, ¿a quién hay que preguntarle? Dice el muchacho, ¿a quién hay que preguntarle? A los muertos. Los muertos son los que nos van a decir la verdad rueda La historia la cuentan los ganadores, pero no la conoceremos entera hasta no reivindicar a los perdedores. Y aquí Blinken muy tendenciosamente dice terrible lo de Hiroshima y Nagasaki. De que tú fueron ustedes, güey. Tú tiraste, o sea, tu país tiró dos bombas atómicas. ¿Cómo vienes a darnos un discurso de la importancia de recordar el dolor y el sufrimiento del pueblo japonés. Si tú tiraste dos bombas atómicas, Estados Unidos es el único país que ha usado una bomba nuclear dentro de un conflicto bélico. Y aquí, para quitarme esta, esta indignación que a lo mejor no me conviene, no me compete además, voy a hablar de Walter Benjamin. Walter Benjamin tiene una, una de mis frases favoritas, que es la historia la cuentan los ganadores, pero no la conoceremos entera hasta no reivindicar a los perdedores. El ganador es el que está contando la historia. Estados Unidos, que ganó ese conflicto con Japón, porque lo brutalizó y como ganador cuenta la historia a su manera. Pero no conoceremos la historia hasta no reivindicar a los perdedores. ¿Con quién tenemos que entablar una conversación para conocer la historia? con los muertos. La manera como conoceremos realmente la historia completa es entablando una conversación con los perdedores, porque los ganadores siempre van a contar su versión de la historia usando su discurso, su lugar de enunciación hegemónico y su dominancia sobre la historia como ganadores. La única manera que tenemos de acceder a la verdad sobre la historia es reivindicando a los perdedores, es conciliando el hecho de que durante toda la historia nos han contado una versión de la historia, pero la historia completa ha estado perdida, ha estado oculta, porque los muertos no escriben libros. No se pueden romper Romantizar estos hechos históricos, porque tratar de romantizar las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki es de alguna manera romantizar la barbarie del uso de la bomba atómica. Se tiene que ver esto de manera cruel, fría, esto se tiene que ver de una manera dolorosa, se tiene que entablar una conversación con, con los niños que nacieron con mutaciones durante generaciones después en esa región, sobre la pérdida de personas, la ruptura de familia, el sufrimiento, el dolor inmediato, ¿no? el sufrimiento de la gente que murió derretida en estas dos ciudades. No con un secretario de Estado que viene a moralizar y ahora a darnos una lección sobre la moral y el valor de la vida humana, hablando sobre cómo ellos mismos usaron el arma más poderosa inventada hasta el momento por la humanidad. Y ahora vienen a decirnos que hay que tener cuidado, ¿no? Porque la vida humana es muy valiosa y muy preciosa. Hay que tener mucho cuidado con estos discursos porque se venden a sí mismos como moralistas. Y lo que tenemos que hacer nosotros, nuestra responsabilidad, es la diferencia entre hechos e interpretaciones. Esta historia se vende a sí misma como hechos, lo que sucedió, pero realmente lo que son son interpretaciones Seguramente, si le preguntas al gobierno americano, te van a justificar por qué tuvieron que hacerlo, por qué no había opción, por qué su respuesta a Pearl Harbor, romantizado por todas estas películas con aviones y romances bonitos, por un ataque de Pearl Harbor, justificaba el uso de dos bombas atómicas en Japón. Ellos van a venderte la historia como una secuencia de hechos lógicos y van a imponerte su lógica para que llegues a la misma conclusión. Nuestra responsabilidad es ver la historia de manera crítica y tratar de reivindicar todos aquellos discursos que no están incluidos, porque los muertos no saben escribir, porque los muertos no graban videos, porque los muertos no hacen discursos que son conmovedores para mover a las mac, a las masas en su nombre, porque los muertos ya no tienen voz. Como dicen así, de estar preguntándole a los muertos, hay una cosa que es terrible también, que no la dice el muchacho ahí esas dos bombas no estaban justificadas no hacían falta ¿por qué se ordenó la ejecución de esas dos operaciones? con Eleno la Lagay primero y después de Nagasaki no estaban justificadas ya los rusos habían ayudado y habían obligado a, a Japón a, a prácticamente a rendirse. Esas dos bombas fueron una demostración de fuerza de Estados Unidos para tomar el poder después de la Segunda Guerra, tomar el poder mundial, pues, su, su, su, el hegemón, para dividir al mundo, porque ya tenían incluso, y hay que recordarlo, tenían incluso un mmm, plancito que tenía por ahí Churchill, de Inglaterra, ...tenían un plancito de invadir, o sea, o atacar a, a, a Rusia. Y les traje por ahí un, un videíto que tiene que ver con eso de descuartizar a Rusia. Pero ahora hay que entender por qué no pueden seguirle mintiendo al mundo. Han hecho de todo, han tratado, han, han aislado comunicacionalmente a Europa. Han aislado comunicacionalmente al pueblo norteamericano. Lo han dividido en colectivos. ...colectivos que tienen su justa lucha... ...pero que no han entendido cuál es el objetivo final... ...el objetivo real, el objetivo más importante... ...aislaron a los pueblos europeos... ...lo aislaron... ...llegó Borrell y dijo... ...el jardín hay que cerrarlo pues... ...o sea, cero información... ...pero lo que es real es que... ...la historia está saliendo... ...la historia está emergiendo... Aparece cada día, aparecen cada día más datos de ese proyecto hegemónico por parte de Estados Unidos de tomar el poder, no solamente político-militar y económico. Había un... Eh, antes de culminar la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, ustedes no creen esto, en Estados Unidos se pasó una película alabando al al ejército ruso al ejército soviético ¿no lo creen? y tuvo incontables este, visitas en los cines esa película un documental sobre el ejército soviético antes de culminar la segunda guerra mundial y se, se, se desataron Hollywood se desató en alabanza a la a, a los soviéticos ¿sabían eso? Por eso es que no pueden seguirle mintiendo al mundo. No pueden. No pueden. Y cada día salen más elementos. El, el, el, el mismo caso es Zelenki. Selenki está cada día más, más solo. Solo. ¿Qué le, va, ¿Qué le están mandando? Le están mandando hasta. Este, ya por, por, para obtener dinero, le están mandando hasta equipos defectuosos. Equipos militares defectuosos. Polonia quiere tomar. ...una parte de Ucrania. Polonia atacó, atacó, escúchense bien, abrió a la fuerza una escuela que pertenecía a la embajada rusa en Polonia, en Varsovia. La abrió a la fuerza porque le dio la gana. Pa. Le dio la gana. Ah, porque ya tienen una orden, los del gobierno polaco, tienen una orden de ir este, decomisando toda la... La, la, ...los activos, pues, las la, mmm, propiedades del gobierno ruso. Es una locura. Locura nazi fascista Y quienes lo están, han estado tapando todo esto... ...ha sido el imperialismo y los señores del jardín. La callos al imperialismo norteamericano. Han ido entregándose. Y esos pueblos ya... ¿A través de qué? A través de redes sociales se está enterando de todo lo que está pasando. Porque es indudable que con la, la fuerza que tienen las redes sociales en este momento, donde se puede pasar noticias de una Rusia en Today o de Sputnik, que son noticias al fin y al cabo, es que la BBC y la Fox News son las que, las que tienen noticias nada más. O el diario El País de España son los que, los que pueden... Este, eh, de acuerdo a su, a su punto de vista. No, también hay una respuesta mediática. Por eso es que yo no creo en la objetividad de la, de la información. Eso es mentira. Eso es mentira. Vamos a ver ahora que no pueden seguirle mintiendo al mundo. No pueden. Rueda. Miren, vean, vean, vean lo siguiente. Que este último ejemplo que doy en ese video es... es mm, brutal, ¿sabes? O sea, cómo Pagar 0,029 por pagar 150, nada más que porque el imperio norteamericano, el imperialismo norteamericano le está exigiendo a la, a la Unión Europea y a los países de la OTAN, les está exigiendo que no compren gas ruso. ¿Por qué? Porque igual ahora que Alemania dijo que, se, que no iba a comprar más, este que iba a, a, a cerrar la, las plantas atómicas, las plantas de... ...de electricidad, las plantas de servicios ...con energía atómica... ...que son lo más barato que hay... ...entonces, ¿a quiénes están beneficiando? Los gobiernos... ...yo no estoy hablando de los pueblos... ...¿a quiénes benefician los gobiernos? A las transnacionales... ...al poder económico mundial... ...es el poder hegemónico que se ha impuesto a punta de qué... ...a punta de fusiles, a punta de cañones... ...y se les está acabando el tiempo... ...se le está acabando el tiempo, surge un nuevo mundo... ...hay una corrida de gente hacia los BRICS... ...de, de países que están en este momento diciendo... ...no, no, ya basta, basta... Nos, no, tenemos, ...nosotros tenemos derecho a hacer con nuestros recursos... ...cada país, con sus recursos lo que le dé la gana... ...es un tema de soberanía... ...soberanía... ...no seguir este, pensando en que aquí hay un poder mundial... ...que es el dueño de todos los recursos del mundo. Eso no es así. Cada país... y, y, y es un respeto a la Carta de las Naciones Unidas. Un respeto que sea, se, que los señores del imperialismo norteamericano... Y un, ...y un grupo selecto que se cree en el jardín del mundo... ...que se cree en los poderosos del mundo, se llevan esa carta al baño. Y no les importa. No les interesa... Y viven amenazando. El caso de Orbán en Hungría. Él no es prorruso. Más bien, Hungría es un país que pertenece a la OTAN. Pero ellos sacan sus cuenticas... Eso es fácil. Que tú agarres un lápiz y digas, pero bueno, ¿cómo yo puedo agarrar? Con... Si yo le compro gas a los rusos, lo compro por menos de la mitad. De lo que el imperialismo norteamericano, que nunca vendió, vendió gas. ...y que se está aprovechando de esta prohibición que le hacen a los gobiernos desde el imperialismo norteamericano... ...aprovechan ahora la venta de un gas licuado que es malo. Cuando tienen a unos Nord Stream, tienen unas tuberías todavía, incluso tuberías que pasan por debajo de Ucrania. ¿Por qué Ucrania no las ha tocado? ¿Por qué el gobierno nazi, fascista de Zelensky no ha tocado esa, esas tuberías? Entonces es terrible, Entonces, todos los países de América Latina en este momento tienen relaciones con China y no es de ahora. Tienen relaciones con Rusia y no es de ahora, tienen relaciones con Irán y no es de ahora. ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a de elegir nuestras amistades? Pues es terrible, ¿vale? Pues Cuando tú agarras y ves para el norte nada más, estás viendo al imperialismo norteamericano como el único que puede sostener tu, de tu digamos, tu democracia... ¿Estás equivocado? Cada país tiene derecho a tener su sistema político que sea electo por el pueblo y que sea aceptado por sus pueblos. Cada pueblo elige como le da la gana. Y eso tiene que ser respetado. Hay una historia, para pa que ustedes vean cómo la historia surge. ¿eh? Las historias están surgiendo. Están de viva voz. ¿no? O sea, ya basta, pues no pueden seguir engañando a la gente. Eso que, que presentó el muchacho con, con el tema de Pearl Harbor... ...es verdad, una, una cuestión romántica ahí... ...y lo más probable es que lo de Pearl Harbor fue... Este, ...fue una trampa para Estados Unidos involucrarse... ...en la Segunda Guerra Mundial. Como hizo con el Maine, como ha hecho con, en varias partes. Como dijo este, el, el, el del consorcio Hertz... ...en Cuba... Cuando Estados Unidos decidió que se iba a meter para tener a la mano Puerto Rico y para tener a la mano a Cuba, y para clavarle la enmienda plata a Cuba, le decían los redactores, al fundador del amarillismo, le decían: No, es que aquí no hay una guerra, no usted mándeme, usted dígame qué está pasando en, en, en Cuba, que yo monto la guerra los medios de comunicación, el poder económico, el poder este, del imperialismo norteamericano para hacer lo que le da la gana, la, lo que fue la política del gran garrote, el, el manifiesto, el, el destino manifiesto. O sea, es la imposición. Y eso se está acabando, se está agotando. Sí, se, se acabó. Hay una nueva forma de, de, de, de llegar, de tener, de interactuar comercialmente con otros países. ...y no por imposición y guerra... ...como lo han hecho... ...cinismo... ...cinismo absoluto... ...ustedes sabían... ...que a... ...Rusia... ...siempre hubo un plan, y no es de ahora... ...de descuartizarla, es el país más grande del mundo... ...y un país con enormes recursos... ...bueno, lo han querido desde... ...la Unión Soviética... ...cuando la, la dividieron... La fragmentaron por traición de Gorbachev y por traición de, de, de, de algunos elementos que empezaron a negociar con, con el imperialismo norteamericano. Fue una forma de descuartizar. Pero Rusia sigue siendo el país más grande del mundo. Y todavía esa, esa historia muy lejana de muchas décadas de tratar de descuartizar a Rusia continúa. Vamos a verlo, ruedas. Miren, el imperialismo norteamericano o digamos el sistema norteamericano ha ido deshumanizando de tal manera a su propio pueblo. Yo estuve viendo, hablando esto de Kingarino, que es la, la cuestión de los zombies en Filadelfia. Ese... Estuve viendo algo sobre los sobre Kingary, sobre el tema de, lo, de Filadelfia y me llamó la atención... Un tuit que pusieron con un, un video con una muchacha que tenía precisamente en ese momento un ataque por, la, por el tema del de, fentanilo. Estaba drogada con el fentanilo y todo esto. Lo doloroso de ese tuit es que no solamente muestra cómo han ido destruyendo a la juventud norteamericana con el fentanilo... Una droga, dicen que es terrible, muy adictiva y prácticamente hace perder la, la noción de vida a una persona. Lo pone zombie pues. Y la muchacha se estaba retorciendo en el piso. En el piso. ¿no? Y quien estaba grabando tenía, porque se escuchaban las voces, tenía a una niña me imagino que era su hija al lado y la niña se estaba riendo del espectáculo grotesco de una muchacha que te diré yo de, de 19, 20 años retorciéndose en el piso y la niña riéndose la niña, el otro grabando se ve que es una grabación desde un carro desde el, desde el carro y la niña riéndose si algo nosotros debemos mantener en la revolución bolivariana, por eso es que cuando ustedes vean sujetos como la basura esa que está en Alemania diciendo que, que con consecha vista ya tú mereces la muerte, que celebran la muerte de, de cualquiera que se sea vista cuando tú ves que hay una intencionalidad de deshumanización en unos sectores, que los puedes ver en, en Twitter, muy llenos de odio y deshumanizados que les importa, claro... Todo eso desde atrás de desde atrás de, del, del celular o desde atrás del teclado. De ahí no pasa. Son esos, son la cobardía y, y la enfermedad mental. Son dos cosas iguales. ¿eh? Pero cuando tú encuentras ese, ese, ese sector que está tratando de deshumanizar, está tratando de hacer ver como normal. La frase esa de que un chavista muerto es un chavista es el chavista perfecto, así como decía antes que la mejor condición de un comunista es el comunista muerto. Cuando tú ves eso, comienzas a, a entender el terrible problema que Estados Unidos está tratando, tratando de tirar hacia acá. Afortunadamente, nosotros somos caribe ...somos profundamente alegres, amorosos... ...nuestra tierra... ...yo digo en el caso de Venezuela... ...lo podemos ver en toda América Latina... y ...el latino es, es alegre... ...y el latino es sensible... ...a este tipo de, de, de cosas... ...nosotros, nuestra lucha principal... ...no solamente es... ...preservar la revolución bolivariana como... Como decía el comandante Chávez, por, porque fue lo que nosotros nos ganamos, nos ganamos la independencia. Y la ganamos a pulso. Y hoy la estamos preservando a pulso, acompañando al presidente Nicolás Maduro, con el legado del comandante Hugo Chávez, en la lucha contra la corrupción. Y yo les pido a las redes sociales, a esas que van a empezar a aparecer aquí, miren, las que aparecen aquí en este momento, que no, nos empecemos a unir todos. Suscríbase a esas redes sociales. Suscríbase. Se lo pido, se lo pido por favor. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que ir al combate en esas redes. Repito, cuando usted vea que en las redes se repite mucho una frase, se repite mucho un concepto, eso es una campaña. Cuando usted vea que el ataque viene repetitivo, eso es una campaña. Y la campaña tiene que ver con sectores que se han dejado manipular, con sectores que tienen una, una siembra de odio terrible en la, en, en la cabeza, en el cerebro. La gente le llamaban infofrenia eso, no, no es solamente infro, infofrenia. Infofrenia es un tema de salud, ¿sabe? Pero nosotros tenemos que responder a eso con argumentos. Y sobre todo, jamás perder la sensibilidad por nuestro pueblo. Jamás perder la sensibilidad revolucionaria, que es una de las cosas que nos mantiene al pie de la lucha. Rodilla en tierra. Ténganlo siempre presente, nunca lo olviden. Por eso, suscríbase, suscríbase. Bueno, ya creo que pasaron, o los pasamos de nuevo, pero suscríbase. Vamos a ir formando un frente amplio de... Frente revolucionario las tropas, en este caso, y todo el que, el que quiera avanzar junto a nosotros para ir combatiendo la mentira, combatiendo la manipulación, combatiendo al que no le importa para nada a Venezuela, al traidor. Y recuerden esto, se lo digo claro y raspado, todo aquel que le haya servido a corrupto, que se haya convertido en corrupto, que sea traidor, no puede ni, ni, ni nunca, jamás ha sido chavista. No puede ser chavista ni jamás lo fue. Nosotros hay que acompañar esta lucha. El comandante, el presidente Nicolás Maduro, es dura. Pero es la lucha. Y vamos avanzando. Y es una guerra a muerte. Guerra con la que hay que acompañar. Se cumplen este, ahora, después de las 12 de la noche, bueno, como a las 5 de la mañana, se cumplen cuatro años de el fallido golpe platanero de los gringos y de uno que salió corriendo antes de, que, antes de tirar el golpe antes de que tiraran el golpe uno que no no uno que salió corriendo salió corriendo y apareció por allá por por por, por gringolandia de una vez sin, sin encabezarla a los cuatro que estuvieron ahí pendejos que, que cayeron en la trampa nos vemos, chao, hasta el próximo martes.